Gracias a Dios por este día más Y bueno pues tenemos nuestra última lección como decía nuestra hermana Nuestra superintendente de Escuela Dominical Es este curioso que yo inicié <ríe> Inicié hermano Julio La primera clase Amén Ahora la termino yo Lección 52 Imagínense ahora 52 lecciones Bendito sea el Señor Amén y este, bueno, pues es un privilegio, gracias a Dios. Dios bendiga a todos nuestros hermanos, amigos que nos están viendo por este medio también. Dios les bendiga. Espero se gocen esta mañana también junto con nosotros. Así que la última lección. Estamos tocando prácticamente este trimestre, este último trimestre, eh, ya para terminar el año. Estamos escasos días para terminar el año. Ah, sobre el libro de los hebreos. Tremendo el libro, se es algo trae cosas tremendas, profundas, amado hermano. Y bueno, llegamos al final, la lección 52, página 239 de su cuaderno y lleva por título Los Profetas y muchos otros más. Bendito sea, sea. Ya se, me quedan cinco minutos. <ríe> ok, el libro de Los Hebreos, amado hermano, Prácticamente, si estoy en la escudriña, claro, se llevará mucho tiempo para escudriñarlo, pero bueno, hay cinco advertencias en el libro de los hebreos exhorta, y hay cinco advertencias, eh, el peligro que está en, en nuestro diario vivir, nuestro andar, nuestro caminar, nuestro seguir, y el libro de los hebreos nos advierte, amén, que nosotros continuemos en la fe porque ese es el punto principal, so, la base principal del libro de los hebreos, que en el capítulo 11, que es la fe, y prácticamente, eso, como vamos a estar viendo, la fe es prácticamente todo lo que es la Biblia, bendito sea el Señor, en toda la historia. O sea, que el capítulo 11, la fe es definida, si usted se da cuenta, conforme a su historia, y, y nos habla de varios hombres que fueron un tremendo ejemplo para nosotros, en este tiempo, porque las cosas que fueron escritas para estudiar son escritas. Entonces, a, el libro de Hebreo, por supuesto, empieza defini, definiendo realmente lo que es la fe, después la fe, la sustancia, de las cosas, esperan la demostración de las cosas que no se ven. Caminamos por fe y no por vista. Sin embargo, al, al dar todo ese, eh, eh, esa historia de cada hombre que vi, que vivió conforme a su fe, y pasaron por pruebas, situaciones difíciles, como vamos a estar viendo, eh, vamos a ver que entonces la fe entra, entonces a ser definida dentro de su historia. Bendito sea el Señor. Y la fe garantiza, es una garantía de nuestra herencia eterna. Amén. Y nuestro galadón eterno. Siempre y cuando nosotros permanezcamos en la fe. Muy bien. Entramos directamente. En esta serie de lecciones estudiados 22. Hemos estudiado 22 pasajes particulares con relación a su fe. El autor de la epístola de los hebreos hizo comentarios de 10 de estos testigos. De otros apenas se hizo mención. Finalmente mencionó un número de evidencias u obras eh, de la fe. Acuérdense que la fe sin obras es muerta, dice la Biblia. Amén. Yo también diría que a veces el conocimiento sin revelación. Prácticamente no es conocimiento genuino. Bueno, u, obras de la fe no tienen mucho valor, por supuesto, dejando sin nombrar a los que la hicieron. Algunas de estas obras nos traen a tales personas a la mente, pero se aplica más generalmente a un grupo de hombres y mujeres de Dios quienes ya habían sido inspirados por lo que ya nombramos al final, de que siguen su ejemplo. El capítulo de la fe, ¿amen? en esta introducción, el capítulo de la fe, Hebreos 11, uh, todavía nos habla a todos los que vivimos en la dispensación de la gracia, amén, o sea no podríamos decir no la fe tuvo su origen en tiempo de la gracia, no, no. <risas> el ejemplo que nos da el libro de Hebreos ya habla hombres como Moisés como Abraham y otros hombres más, amén, que vivieron antes de la ley, así que la fe entra antes de la ley, en tiempo de la ley y principalmente en tiempo de la gracia y el justo vivirá por la fe, no hay más, definitivamente, amén. Ok, por eso seguimos leyendo, dice así, en el Antiguo Testamento la terminología fe ocurre únicamente dos veces, en Deuteronomio 32:20. es usada en conexión a la represión de Israel con su, con, perdón, es usada en conexión con la represión de Israel por sus fracasos y llama hijos sin fe. Cuando estaba yo leyendo hoy tengo separado, pero para abarcar más rápidamente, amén, no voy a leer toda la escritura y etcétera, etcétera, pero dije yo hijo siempre eso quiere decir que es posible que haya hijos de Dios, más a todos los que, se vieron, todos los que recibieron, Dios les dio el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios a los que creen en su nombre bien, hay quienes son saros y han creído en él, pero ahora que tienen que caminar en el camino por eso nos advierte el de ver cinco advertencias que nuestro caminar nuestro diario tiene que ser por fe de momento, ¿amen? se dejan contaminar o creer otras ideas que realmente no tienen que ver nada con la fe, sino tiene que ver con doctrinas o pensamientos de hombres o tiene que ver con convicciones de hombres. Y lo toman como una fe y están cayendo en esa trampa. Entonces, vienen a ser ahora hijos sin fe. ¿Es posible ser hijos de Dios? Sí. ¿Sin fe? Sí. Pero porque no porque... En un principio creyeron, amén Y no porque dijimos, no, pues ya no son hijos de fento ya están perdidos Pero eso los va a llevar a extraviarse Y se van a perder, definitivamente Ahora, en Abacón también menciona la fe En 2.4 dice Esta es la profecía de la justificación por la fe Amén Como lo experimentamos en este lado de la cruz Los santos del Antiguo Testamento fueron ejemplos de fe Del Antiguo Testamento, estamos hablando amén. Perdón Vemos esto manifestado antes de la institución de la ley del pacto. Ya la ley estaba presente, vamos a decirlo así. Amén. Y vemos que esto continúa a través de la dispensación de la ley. ¿Mm? Hemos notado, ya hace la conclusión a este comentario, a este comentarista. ¿también? Dice, hemos notado que algunos vacilaron en la fe. Es lo que yo le estaba diciendo anteriormente. Empezaron a caminar bien. Pero dice, vacilaron algo algún problema, algún, a, algo sucedió. Como sucedió el pueblo de Israel muchas veces. Empezaron a vacilar, a murmurar y muchos de ellos se extravien, se perdieron. Bueno, entonces, hemos notado que algunos vacilaron en la fe, pero más particularmente hemos visto ejemplos de obediencia a la fe. Si tenemos fe, la fe sin hombre es muerte. Entonces, la fe sin obediencia, amado hermano, no es fe. Eso ya es definitivo. En que a la palabra de Dios. Amén. Entonces pues, sí, tengo fe y hay cosas que yo no, no las practico, no las vivo, no las quiero, no las acepto. Así que la fe sin obras es muerta, sin obediencia es muerta, no es fe. Aún en la muerte, ellos simplemente creyeron en Dios en su palabra. Eso es fe, amén. Esto es fe, ya vienen en, en, en letras mayúsculas, en negras. Es, eso es fe en cualquier dispensación. De la ley, de la gracia, de todas las pensaciones que hemos pasado hasta nuestro tiempo. Amén. Y por fe esperamos a Jesús que un día va a venir. Pues de iglesia, y vámonos. Amén. No puede el mundo ser mi hogar. ¿Pero qué? Pues yo lo creo. Lo veo, como ve? Por la fe. Ay, pero ¿cómo crece Dios si no se ve? Es que necesitas tener fe. Porque el que se allega a Dios es necesario que primero crea que le haya. Amén. No es como muchos dicen, no, pues no siento nada, sí. veo que lloran otros que alaban a Dios, otros que gritan, quizás otros tacorren, danzan, yo no siento nada, y yo espero sentir para creer, eso no es así tienes que creer sí. para que entonces, amén si empiezas a sentir a Dios entonces tú creas y calles y te rindas a Cristo Jesús y creas en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador y entonces entonces experimentarás por medio de la fe que Dios es real y verdadero tan cierto como el aire que respiro ¿Iba a contar algo ahorita? No, no. ok, vamos a, a continuar, bendito sea el Señor Hermoso esto, Qué hermoso es terminar así eh, el año, amén Empezamos el año en, con la fe, medio año con la fe y terminamos el año con la fe amén. Bendito sea el Señor, amén El texto lo vamos a dejar porque lo toco un poquito más adelante, amén Porque por la fe, muchos dicen, ay sí, aleluya eh, por la fe yo me gozo, por la fe, eh, yo tengo paz, por la fe, eh, puedo sentir amor y por la fe, pero por la fe también tenemos que sufrir. Ay, como que ahí ya no, no eh, eso es parte también de la fe, bueno, es, la, es la parte que también vamos a tocar, amén. Sus sufrimientos. Ok, veamos los profetas, pero a, antes, um, ok, en este que leímos de Teodornos 3.20, sí, yo me creo que apunté algo, aquí está, estábamos hablando de hijos sin fe. Dice aquí, es cierto que ellos tenían fe, pero, oiga esto, ah, pues, hacerme lo mismo que le dije, pero tenía fe en las cosas equivocadas, ese es el punto, amén. No, sí si tengo fe, ah, gloria a Dios, sí, pero tienes fe en cosas que estás equivocado, amén. Ah, no, pues, Cristo es, eh, yo creo en Cristo, obtienes fe en Cristo, sí, pero para mí Cristo es, eh, fue una creación de Dios. No, entonces tu fe está equivocada, está errada no concuerda, no encaja con la fe realmente de la que la Biblia nos habla. Así que hay muchos que tienen fe, pero están equivocadas su fe. Fe en, qué? en su propia religión, en sus propias convicciones, eh, y etcétera, etcétera. Amén. Bueno. Y el de Abacú 2.4, muy conocido por todos, dice que esta escritura revela, sí, está clarísimo, revela la salvación eterna provista por Dios por mérito, Señor y Salvador Jesucristo. Esos son los dos ejemplos que trajeron ahí de todo y nombre. Muy bien, entramos ahora a los profetas. Hay un punto bueno que quiero traer también, porque hay mucha confusión en muchos grupos denominacionales. Dice así, los profetas, Jeremías 1 del 4 al 10, fue, fue pues palabra de Jehová a mí diciendo. Antes que te formase en el vientre, antes de, eso, antes de que diera luz la madre, antes de eso, dice el Dios Todopoderoso, te conocí. ¿Mm? Y antes también de que salieses de la matriz, yo te santifiqué, es decir, te escogí, te aparté. ¿Mm? Y antes de que nacieras, diera luz. Ya te di por profeta. En otras palabras, te he puesto por profeta de las naciones, no tanto de Israel, sino también de todas las naciones. ¿eh? Eso es lo que la Biblia dice. Antes que naciera Jeremías, en todas palabras, Dios lo había determinado que él sería profeta. ¿Mm? Y en este punto yo he escuchado, me he encontrado, me iba a repartir, voy a California, o no precisamente, Gloria a Dios, me tocaba con un hermano, ay, amén hermano, yo también tengo fe en Cristo, amén, etcétera, etcétera. Y empezaron a decirme, nombre desde del vientre de mi madre. Yo ya me había escogido a mí. Digo, oh, sí, sí, desde el vientre de mi madre. Dice, yo había escogido para ser salvo, gloria a Dios. Dije, ahí está mal. <risa> ahí está su fe equivocada. ¿m? Y se agarran de estas escrituras. ¿Cómo es eso? Sí, sí, eh, eso dice aquí. Claro que sí. Ahorita les voy a, a, a, a aplicar un poquito más, pero vamos a terminarlo. ¿Ven? Y yo dije, ah, Señor Jehová, he aquí... No sé hablar porque soy un niño. O sea, todos los comentaristas dicen que especialmente habla de un niño de un niño de 3 cuatro, cinco años. Si no está hablando de que era jovencito, era joven. Dice no sé hablar. Siempre que Dios llama a alguien, perdón, lo subo más. Ahí así. <risa> Es que mi tío lleva de corata esto. Ok. Bueno, bendito sea el Señor. Ahora oh, ya se me olvidó lo que estaba yo diciendo. Ah, oh, sí, sí. Que cada vez que Dios nombra a alguien que le escoge, ya sea que le escoge después de qué, niño, como Samuel, después un cipote, un cipotillo, <risa> un cipotillo ¿bien? Um, bueno, ese es el Salvador, amén. Ok, no vayan a decir. Amén. <risa> Ya sea dentro del vientre de la madre, Dios lo había escogido, o después que ya haya nacido, amén, Dios le haya escogido. Y quizás un viejo como yo, dije, oh, ya, ¿para qué lo va a escoger? Está viejo, bueno, todo puede ser, a Dios no hay nada imposible, amén. Gloria a Dios. Bueno, cual sea que sea, amado hermano, amén, siempre estos hombres, como Dios conoce el corazón, no, no ninguno de ellos dijo, ah, señor, no te equivocaste, <risa> Yo me escogiste mí porque sabías que Dios podía. ¿Mm? Jamás lo hicieron nadie. ¿amen? Jamás Dios escogió un hombre así. Siempre fueron hombres que se sintieron incapaces. Bendito sea el Señor. Y dice, no, oh, es lo mismo. Usted me hace recordar de Moisés. Me ha recordado de varios. amén, Y dijo Jehová en versículo 7. No digas, soy oh, niño o no voy a poder. No dijo, no, Señor, yo no quiero. ¿verdad? En el caso de, de Moisés, que es un diálogo grande que quería chisparse como pudiera. <risa> Dijo, Señor, pero si estoy muy jovencito para estas cosas. Porque todo lo que yo te enviare irás tú a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te demandare. En otras palabras, porque a donde quiera que yo que te envíe, irás y hablarás todo lo que yo mande. Es cierto. Eso es lo que hay que hacer. Amén. Y ir a donde Dios dice que vayamos. Hablar donde Dios dice que hay que hablar. Y por eso hemos dicho, nosotros hablamos lo que la palabra, a donde la palabra habla y callamos donde la palabra calla. Por eso yo no voy a decir cosas que no, que ese es pagano, y que es porque la Biblia no lo dice, ¿para qué voy a hablar de más? ¿Se da cuenta? Entonces mejor callo y no digo nada. ¿Para qué me voy hasta condenar mejor? Bueno, bendito sea el Señor. Amén. No temas delante de ellos, los opositores, ¿m? porque contigo soy para librarte, dice Jehová, o de sus enemigos. Pues sí, es obvio. Si usted divide correctamente la palabra, amén. Si usted defiende la fe, la fe es la fe que es sana, santa, verdadera, única, amén, usted va a tener oposición, usted va, la va a tener, amén, con todas esas ideas rarísimas, le van a hacer guerra, pero dice Jehová, no te preocupes, amén, que yo te voy a librar de todo, bendito sea el Señor, extendió Jehová su mano y tocó, mm, tocó mi boca y dijo, Jehová, eh, aquí que he puesto mis palabras, en tu boca, aquí está, aquí está, amén, aquí escudriñala aquí de rodillas hay que pedirle a Dios, amén, entonces Dios deposita esta palabra en nuestra boca, y en nuestro corazón principalmente dice ya no voy a escribir en piedras mi palabra sino en los corazones así que si me pueden robar esta palabra pero no me pueden robar que aquí la traigo bueno, me metí un problema por cierto me metí, <risa> me metí un problema con un, su, un ¿cómo le llaman director de escuela estaba yo con mis hermanos le iban a entregar su certificado de, secun, primal, de primaria secundaria primero de secundaria y pues ya teníamos que salir fuera. Y entonces, y una cola y nada, y nada, güey. ¿Qué me, se me ocurre? ¿Qué me meto hasta adentro? y dije, oiga, ¿sabe qué? Le di el nombre. Digo, hoy es que tenemos una urgencia. Por favor, se lo suplico. No, pues ahorita que, ahorita le todo, quién sabe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ay, no vengas con eso. Dice, no. Si a eso vamos y que se mete la mano acá ¿sí? ¿Y qué se saca un crucifijo de este vuelo? ¿Mm? ¿Mm? Así que si de esa vamos, mira, yo también aquí traigo. Bueno, le dije, pero alguien puede venir, se lo roba y se queda usted sin Cristo. Pero el que yo lo traigo en el corazón, nadie me lo robe. No me haga guerra, que yo no le doy nada. Bueno, entonces, a Dios le me lo bendiga. ¿Se da cuenta? <risa> pero, me empecé. Pues, entonces, dije, híjole, si yo fuera a la casa de mi mamá, le voy a traer el más grandote que yo tengo. Es el que ella tiene. A ver quién gana. Pero bueno, no se trata de eso. Men. Este Dice, mira que te he puesto este día sobre gente, sobre reinos, para arrancar, y para destruir, para arruinar, y para derribar, y para edificar, y para plantar. Destruir, y derribar, lo malo. Plantar y edificar, lo bueno. Amén. Porque él, lamentablemente es que, que parece que sus nombramientos, nomás es para destruir, para criticar, para condenar. Qué terrible es eso, amén. Y, digamos, dice, entonces respondíamos y dijo a, a, a, a Mías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y cogedor de cobra higos. Y Jehová me tomó tras el ganado y dijo me Jehová, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y bien, Dios escoge, como lo repetí, puede ser desde antes de que nazca, es decir, ya está en el vientre de su madre, amén, o después. Ok, ¿qué es el punto que quiero tocar aquí? Bueno, vamos a empezar, que es muy importante. Muchos creen, amén que Dios ya escogió a uno desde antes de que naciera para ser salvo. Amén. Ah, bueno, pues entonces a ese no hay que predicar. Pues ¿Ya para qué? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, pues hay que preguntarle, oye, yo quiero saber primeramente si tú fuiste escogido por Dios del vientre de tu madre. Sí. Ah, bueno, pues ya para qué te hablo del Evangelio? Pues tú ya eres salvo. Hay que preguntarles eso ahora. ¿Mm? Pero no es así. Por ejemplo, ya estudiamos el caso de Sansón. Amén. Mano y su mujer, que era estéril, acuérdense que eh, el ángel le dijo ¿sí? que Jehová Dios ya la había escogido para ser nazareo, nazareo de Dios, es decir, desde el vientre de su madre a ser dedicado, separado, exclusivamente para el servicio de Dios, es nazareo, eso quiere decir. Así que Dios, Dios mismo declaró a Sansón un nazareo, amén. ¿sí? Ahora, en caso de, de Ana y Alcana, aquí fue Ana la que dio el primer paso en hacer un voto con Dios. Amén. Y fue después que tuvo a Samuel. No fue antes del vientre de su pueblo. Eso, bueno, sí, en cierta forma. Amén. Pero lo que quiero decir aquí que ella hizo el voto en el caso de Sansón, no. Amén. Dios ya la había escogido. Ahorita quiero darle una conclusión. Dios mismo declaró a Sansón un sereno, un dedicado, un separado totalmente al Señor. Él sería el instrumento, y aquí está la clave, el instrumento lo mismo que estamos a, a, a, tocando a este profeta, Jeremías, amén, y todos los profetas, ok, han sido instrumentos de Dios. Entonces, amén, sería el instrumento de Dios para comenzar la obra de liberación en Israel, en el caso de Sansón, amén. Ahora, cuando Dios, ahora la conclusión es esta, cuando Dios escoge o llama, amén, son instrumentos que Dios emplea ya sea para revelar, para bendecir, para librar, según sea el caso. Pero hay un pero grandísimo con letras grandes, amén. No tiene nada que ver con el destino eterno, así de fácil, no hay. Que yo sepa, no, no, no, a ninguno de los profetas o de los jueces que Dios le haya dicho, ¿sabes qué? Yo te he escogido para que cuando tú te mueras, allá nos vemos. No hay. Amén. Quiere decir, amén, que eran escogidos como un instrumento, amén, con un propósito, amén, y para que la Biblia se terminara. Ahora ya está hecha, ya está revelado aquí todo. Ya no hay más que agregarle, ni que quitarle, ni que ponerle. Amén. Porque que le quite, le ponga, eh, es una maldición. Entonces, el asunto aquí es que todos estos profetas, reyes, eh, sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera, etc, etc, si ellos obedecían a Dios, bueno, al final de cuentas, vayan a ser salvos. Pero muchos de ellos, si no iban a caminar bien, se iban a perder también. Así de fácil. Amén. Gloria sea el Señor. Entonces, es un gran error, una fe equivocada, decir. Que Dios ya a unos escogió desde el vientre de su madre para ser salvos y otros no. Es un error grandísimo ese amado hermano. Amen. Tremendo. Ahora, vamos a, a Jeremías. Dice aquí, lo que es muy importante, amado hermano. Dice, antes que te formase, Jeremías 1, 5, en el vientre te conocí. O sea, mire, se lo vale de esa madera. Antes que te fama porque, mmm, bueno, tengo que decirle esto antes, amén. El verbo conocer, amén, es en el sentido de elegir. En otras palabras, yo te elegí, así decir, yo te conocí, yo te elegí desde el vientre de tu madre. Es lo que quiere decir, amén. Eh, o sea que la creación, Dios creó Jeremías, obvio, como todos nacemos, Dios nos creó. Eh, entonces la creación de Dios y la elec Esta es la creación de Dios Y esta es la elección Van de la misma mano ¿no Entiendo como en el caso de Jeremías Ahora en toda la escritura Se leería así Antes que te formase en el vientre Ya te había elegido Antes Y antes que saliera de la matriz Ya te había apartado Te di por profeta, es decir, te habían nombrado profeta para todas las naciones. Y todo eso fue antes de que saliera del vientre de su madre. Así de fácil. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito de ellos. No es que lo había elegido ya para la vida eterna. Era un privilegio haber recibido ese, esa elección de parte de Dios. Un gran privilegio para servir a Dios y caminar. Amén. Hasta que muriera sirviéndole a Dios, en la fe. Bendito sea el Señor. Amen. Y ¿sabe qué? Por ejemplo, en eh, el, el nombramiento del hermano, el Espíritu Santo dijo así en, en, cuando fue eh, elegido como su superior general. Seguirle entre tanto que a mí me siga. ¿Está claro? Vayan, investiguenlo. Seguirle entre tanto que a mí me siga. ¿Qué dio a entender ese Eber? Que se tiene la posibilidad, que no porque sea su propiedad general. Pues la iba a hacer en la vida eterna. Dios lo escogió, como le dijo el majo, como eh, M.A., etcétera etcétera amén. Pero eso no quiere decir que Dios los eligió ya para que la vida eterna, ya están ustedes, ya lo hicieron. ¿m? Así que osta, no importa, como dijo un, un teólogo pagano, de vez en cuando hay que estar en el mundial, pues sí, el mundial vas terminado en el infierno, le dije. ¿m? Pues si ya estás elegido para ser salvo, vete ve, al ve, ve, mundial. Y, y al final de cuentas, todas maneras allá nos vemos. Si el justo, oiga esto, <risa> el justo, el que se fuerza, el que, el que se consagra, esa receta, con dificultad, con dificultad se salva, pues, ¿qué es el bien y el pecador? Por favor. ¿Mm? ¿No tengo que pagarlo? Oh. ¿O sí? ¿O tendría yo que pagar? No, no, no, a ver, déjenme ver. Sí, ajá. No eh, yo yo creo conforme a la biblia es que la elección no garantiza la ocupación de la de la posición una cosa es que alguien sea elegido y otra cosa es que, que exactamente porque entre la elección y la y la ocupación de la posición hay un hay un tiempo, hay un espacio de en el cual el, la persona elegida tiene que asumir la responsabilidad de hacerlo o no hacer. No garantiza eso. Uh -huh. Jeremías pudo haberlo escogido el Señor y apartado, aún apartado, pero de él dependía. De que él hiciera lo que tenía que hacer. Hermano, yo iba a decir algo, que también eh, la clave es eh, el propósito de cómo usted definió la elección, porque si decimos, es que esa elección no es elección para vida eterna, es elección para apartamiento, para una obra específica. Es lo mismo que Pablo, el apóstol Pablo en Gálatas eh, 1.15, lo mismo que él dijo que me apartó desde el vientre de mi madre, no, no, no lo apartó para vida eterna. Porque esa, es, esa es la confusión, porque hay muchos que se llaman profetas y dicen, no, Dios te apartó y, y, y enseña la doctrina de predestinación, pero predestinación de eternidad, que yo puedo seguir pecando, pero porque yo soy parte de los elegidos, voy a ir al cielo. Y se agarran el libro de Jeremías, se agarran lo que Pablo dijo. Pero eh, ahí está, la, la clave es elección no para vida eterna, pero elección para un trabajo específico dentro de, de lo que es el ministerio. Y si la persona ah, lo hace o no lo hace, no quiere decir que Dios se equivocó, porque tiene libre albedrío para escogerlo, pero no es elección para eternidad. Ese sería, y ahí, eh, y si hacemos elección para determinar, como usted dijo, entonces también llegamos a hablar de encarnación, como que si las almas existían mucho antes de la creación, pero no es así. Porque el momento, por ejemplo, cuando Dios creó a Adán, eh, en ese momento, en ese momento le dio vida a él. No es que sí que Adán vivía antes de toda la creación, pero sí eh, es definir qué es. Te escogí antes o te escogí en el mente de tu madre no es escogerte por para darte tenida automáticamente bueno pues bueno amén bueno, Buenísimos los dos comentarios ahí ya está más claro que el agua amén no es así como un hermano recién le digo está clarísimo como el agua dice nada que usted lo decía jugando triste profesor usted dice porque usted ya sabe ya conoce dice pero yo no entiendo <risa> Yo lo veo claro como el agua Le dije <risa> Ya se imagina A quién me refiero Ay Dios Está claro como el agua <risa> Bendito sea el Señor Amén Ok Página 240 Este punto este es importantísimo madre, hermano Amén Así que no se dejen si alguien llega y le dice eso Porque eso no es así Es una fe equivocada Amén La conversión más común Página 240 Su llamado Misión Aquí hay otro Voy a tocar, ok La conversión más común de la palabra profeta, vamos a ese punto, amén, es alguien que predice los eventos futuros por la unción del Espíritu Santo. Estamos hablando profetas del Antiguo Testamento. El futuro podría significar pronto o más tarde, amén. Futuro algo, futuro algo, algo que usted que terminemos, usted se va a su casa, estaríamos hablando del futuro, es algo pronto. Ahorita que nos salgamos nos a, a servirnos de nuestro carro es un futuro, un tiempo futuro, pero es algo muy pronto, amén. Ok, um, podría significar un pronto o más tarde o a menudo siglos más tarde, amén. Los profetas del Antiguo Testamento andaron en gran medida de esta manera, pero hubo profetas quienes predicaban y predecían, amén. O sea, no es se que el profeta todo el tiempo nomás propetizaba un evento, futuro, un evento futuro, un evento futuro, sino que también impartían mensajes en exhortación al pueblo o algo que Dios tenía presente o algo que hicieron, algo que deben de hacer, etcétera, etcétera. Ahora, estamos hablando de profetas del Antiguo Testamento. Ahora, del Nuevo Testamento. La, la profecía del Nuevo Testamento es principalmente una declaración directa o tal vez una predicación bajo la unción del Espíritu Santo. Y esto puede usted ir a primera de Conitos, capítulo 14. Si este capítulo agarran para decir que hay profetas en este tiempo, como profetas del Antiguo Testamento, otra vez estamos a una fe equivocada. Amén. Porque entonces todos seríamos profetas. Porque, si, porque Pablo dijo, porque es mejor que todos profeticéis. Ah, pues entonces vamos a ser profetas todos. Ya no va a venir ni evangelistas, ni pastores, ni maestros, todos profetas. Porque el apóstol Pablo dijo eso, pues vamos a obedecerle. ¿No? Es que no es el caso, amado hermano, hermano. Amén. Sin embargo, eh, el evangelista, el maestro, el diácono, eh, eh, el pastor, o sea, todos pueden predicar. Claro que sí. El miembro de la iglesia puede predicar. Claro que sí. Ah, ese es el camino. Ok. Entonces, déjeme hacer una aclaración sobre esto también. Pero vamos, voy a terminar de leer. Los profetas mencionados en Hebreos 11:32. Porque empieza a hablar de que empieza a hablar de varios, amén. Y dice el libro de Hebreos, capítulo 11, 32, que está aquí, amén. No lo no lo dice aquí la escritura, sino es para que usted vaya y lo lea, amén. Eh, me gustaría, hermano, lo puede leer, por favor. Hebreos 11, 32. 32. Y qué más digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos. De David y así como Samuel y de los profetas. Versículo 31 dice, y de los profetas. Ahora, ¿qué profeta está refiriendo? Bueno, lo mismo. Si no ha Parece que yo soy un profeta. Si dice, Testamento. Mire, bueno, bueno. Está encendido. Okay. Por eso dice aquí, los profetas. Bueno, bueno, los profetas mencionados en el Dios, que ya lo leo el pues, los fueron los profetas, se va el sonido un poquito, fueron los profetas del Antiguo Testamento, eran muchos, la escritura que lo dijo bien claro, pero solo unos pocos son conocidos en los libros, que llevan sus nombres, Amén. Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera, amén. Hubo, y si incluso esos han, Llegaba a llamarse profetas mayores y los profetas menores, no quiere decir que Dios los veía uno más grande, otro menor, nah, todo es menor. no quiere decir que pues el hermano Monroy como está chaparrito para atrás a la cola y el hermano Natán está más alto, adelante, eh, entonces el hermano Natán el profeta mayor y el hermano Monroy el profeta menor por ser más chaparro, no ese es el caso, amén. La cantidad de escritos, claro no escribieron más, no escribieron menos, exactamente, ¿verdad? no se refiere a lo que yo le dije, ok, hubo profetas mucho antes de que lo siguieron los jueces en Israel, ejemplo, Abraham fue llamado profeta en Génesis 27, también Aarón en Éxodo 40, etcétera, etcétera, como notamos, anteriormente Samuel fue el último de los jueces y el primero de los profetas, él podríamos decir que fue el epicentro de algo que iba a iniciar, y Juan y el Bautista, amén en el Nuevo Testamento, ¿Amén? Porque ahí dice hasta el, el último de los, el último, hasta Juan el Bautista, el último de los profetas. Empieza con Samuel y termina con Juan el Bautista. Tremendo esto, hermano. Dice, como notamos anteriormente, Samuel fue el último de los prof, jueces y el primero de los profetas, definiéndose en la época de los profetas, reemplazaron el trabajo de los jueces. Muy bien. Ok. Mira el punto que quiero llegar a la conclusión. ¿Amén? Y esto es lo saqué hace tiempo en el libro de estas cosas necesarias. No sé si se, se acuerdan lo que tengan ese libro. Y, y me acuerdo de esto. amén Y dije, yo sí, yo me acuerdo de eso. Y fui investigué y se lo voy a compartir. ¿Qué es un profeta en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento? Y me gustó. Está claro como el agua. <risa> Miren, en el, en el Antiguo Testamento la profecía era la predicción emitida amén bajo la inspiración del espíritu santo ahora en el nuevo testamento la profecía es la predicación de la ya inspirada y escrita palabra de dios bajo la unción del espíritu santo cuando yo leí esto dije wow está más claro que el agua destilada amén Así que, hermano, yo no sé por qué tanta cuestión se dejan engañar. ¿m? Es más que una competencia para sentirse uno más grande. Imagínense, para que yo me siento me van a llamar el profeta de los números. Imagínense cómo quedara yo, el profeta de los números. <risas> por favor, es una locura, una ridiculez. Perdón, pero esa es la verdad. Claramente el apóstol Pablo dijo, edificaos sobre... Sobre, no sé lo que sobre, no sobre ese de cárter, no sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿eh? siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Está claro que el agua, parece que quieren comentar por ahí. Sí, eh, y en Hebreos 1 y 2 está bien claro. Pablo dijo: Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los que por los profetas, Exacto. y después dijo en estos posteros días y los posteros días bueno. empezaron con la venida del Mesías, todos sabemos eso So sí, si dice, en los posteros nos ha hablado a través de quién, de su hijo y su hijo es la palabra de Dios, la Biblia, lo que tenemos, así que nadie venga con que yo soy profeta y que Dios me dijo esto y esto, lo si no está en la palabra de Dios es mentiroso Amén. bien claro, y, y hay muchos que hoy salen en la televisión y en, en YouTube predicando y han dado profecías que el mundo iba a acabar esto y esto y lo otro. Imagínense. No? Y, y, y es lamentable lo que voy a decir. Por ejemplo, muchos lo conocemos y lo respetamos, Gigi Ávila, por muchos años. Pero Gigi Ávila en varias ocasiones dijo que el rapto iba a suceder en, en el 1973 y que esto iba a pasar en este año y no pasó. Y si alguien está diciendo que Dios le dijo algo y delicado. lo publica y no sucede, es un mentiroso. Es un falso profeta Sí, porque la Biblia dice es palabra que Jehová no habló No habló, exactamente Es cosa muy seria Decir que uno es un profeta hoy Y mucho más Decir que uno es apóstol Que eso ya no existe tampoco Cuando dice esto Nosotros tenemos que ser otra vez Gracias a Dios por los que son peritos arquitectos En este rama, como decía el apóstol Pablo Como perito arquitecto es decir, especializado en este ramo, nosotros tenemos que volver a poner el fundamento. Es decir, invertiste las cosas, bueno, gracias a Dios por esa revelación, por pues, si conocimiento, yo vuelvo otra vez a poner el fundamento. Lo vuelvo a arreglar porque no hay otro fundamento que ya está puesto, no se puede poner otro. ¿Mm? Ah, yo lo he entendido así. <ríe> y si usted va al contexto va a ver que sí, habían problemas y divisiones y que yo por Apolo sí, que no, y que yo con Jesús y que yo te gané y en fin. Pablo dice, están mal todos aquí. Y yo como experto en esta rama vuelvo a poner otra vez. Man, ¿sí? Entonces, ¿por qué puse el fundamento? No, es que vuelve a poner otra vez las cosas en su lugar para que lo entiendan. Lo mismo que estamos haciendo nosotros, bendito sea el Señor. Volver a traer la escritura como fue al principio. Las cosas como fue al principio que Dios reveló desde 1903 en la primera asamblea, en la segunda, tercera, cuarta, hasta llegar aquí. Y han sacado tantas cosas, ideas, de tradiciones que las han hecho doctrina. Están mal, hermanos. ¿Qué pasó? Estoy hablando a los hermanos de nuestra herencia. Qué, qué, qué tremendo que haciendo doctrinas que no, ni tienen la idea de cómo, lo, cómo hacer de una escritura una doctrina, a cuál es el proceso para llegar a esa conclusión. Lo ignoran. Usted se deja llevar por lo que mm, decía nuestro hermano, ¿cómo se llama? online dice, muchos, dice, teólogos, dice, ahora están aprendiendo, dice, tanta suciedad de conocimiento errado que hay en, eh, eh, ¿cómo se llama? En los, este, ¿cómo se llama? En Facebook, en las redes sociales, amén. No todo, por supuesto, amén. Escudriñalo todo y lo bueno. Hay cosas buenas, definitivamente, amén. Tremendo, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Tengan mucho cuidado. Y gracias a Dios agradezca a Dios por lo que estamos diciendo, bendito es el Señor, amén, bueno, ya aclarando esto, hermana, no me ha saludado, ay, gloria a Dios, y yo ya me quiero sentar, ay, gloria a Dios, y mire que hemos, hemos, nos hemos detenido mucho, pero es que son bien importantes también, bueno, vamos al su índice B, ya directamente, Pues ya tocamos esto, amén. Ah, este un punto bueno que quizás no todos nos gusta, amén. Cristo sana, Cristo salva, amén. Y él le va a librar todos sus problemas. Hermano, diga la verdad. ¿Eh? ¿A Cristo no? Sí, claro que sí. Pero eso no quiere decir que no va a pasar por problemas, ¿eh? Jamás el evangelio promete que si usted acepta a Cristo, nunca más va a tener problemas. Es cuando más problemas va a tener. ¿Ah? seguro que sí <risa> ¿Eh? no el ángel de Jehová de ese, y nadie lo va a tocar amado hermano Lea cómo termina el libro de hebreos ¿A estirados, aserrados eh, golpeados, en fin una atrocidad que sufrieron estos hombres y dónde estuvo el ángel de Jehová por favor otra vez fe errada cuando Dios dice no claro ni un pelo de su cabello no nos va a tocar amén como salió, como lo metieron en aceite y se levantó, ¿qué hubo? Pensaron que iba a quedar el chicharrón, no, hermano, chicharoncito, nada, amén, todo, en aceite, pero, ¿qué es el aceite? El aceite, hermano, serio, ¿eh? nadie se quemó en eso y fue terrible, yo tenía un miedo cuando mi padre me mandaba estirar el chicharrón así, en el caso, pues estaba yo del caso, <risa> a nuestra hermana Un <risa> caso, el caso le llamamos una cosa así grande, y yo tenía que estar estirando así, mm, para que saliera cascarita el chicharrón. Pero a veces se, se chispaba y pum, el aceite salpicaba. Un miedo que le tenía, porque mi hermano ya sabía mm, le cayó aceite y se quemó horrible. Luego, luego esas gotitas que me el tercer grado. Bueno, pues no le pasó nada. Gloria a Dios, el ángel de Jehová. Elías, gloria a Dios, el ángel de Jehová vino y le tapó la boca a los leones. Y es donde trae. Daniel, Daniel perdón. Gracias, hermano. Hijo, ya se me están lagunas mentales. Bueno, eso también puede pasar. Un rato y ya ni sé cómo me llamo. eso si no quiere decir si que ya perdí la salvación. Perdí la memoria, pero no la salvación. <risa> <risa> Su índice se ve. <risa> el registro bíblico revela mucho sufrimiento, oigan, ¿eh? por parte de los profetas para ser fieles al llamado de Dios. Y rápido, cuando dije, es cierto. El ser fiel a Dios, amado, hermano, requiere de un precio. ¿Mm? Es fiel a Dios, ay, no sé, que, que lo van a amar y lo van a lagar y, y lo van a cargar y lo van a de arriba y, y le van a echar porros y lo van a aventar para arriba, lo van a aventar, pero se van a quitar, van a dejarlo caer. ¿Mm? Por ejemplo, Jeremías fue encarcelado en una mazmorra sucia, ¿sí? fue nunca la voz de esos, eran cárceles, pero subterráneos, todo humedad, ¿Mm? sucio. Ahí metieron a Jeremías. Masmorra. Una mazmorra. Una mazmorra. Es como un tipo de calabozo, ¿verdad? Eso así en aquel entonces. Sí, subterráneo, era subterráneo. Sí, pero es... Es húmedo. Es húmedo. Sí, abajo la de la tierra, tierra es humedad. Terrible. Aún hay un lugar que hacen que esté sí. Botan, que le cabeza. Y es, es, es terrible eso. Imagínense, si, si una gota, perfora una roca. Con el tiempo, ¿verdad? Pero no se dio un cuerpo humano. No. Es, es, es muerte segura, según el tiempo que esté. Después lo volvieron a meter. Lo acusaron de, de, de traidor. A veces usted por ser por ser por ser fiel al Señor y dar un paso que los demás no quieren dar, entonces lo ven como traidor. <ríe> Eso es. Amén. Lo que hicieron Jeremías. Ok. Y, ta, y lo volvieron a meter otra vez a un calabozo. Pero ahora fue con lodo. Oye, ahora fue con lodo, hermano Julio, amén. Ahora fue, ahora igual, pero ahora en lodo. Y este queso se corta la piel, etcétera, etcétera. Horrible eso también, amén. Bueno, ahí estuvo Jeremías. Pablo le dijo a Timoteo que el siervo del Señor debe ser sufrido. Ah, pues está clarísimo eso, amén. Perdón, de nuevo Pablo, Pablo a Timoteo. Le escribió, que le dijo oh, que sí. que el siervo del Señor debe sí. ser sufrido. Que el siervo es sufrido, es cierto. <risa> es cierto. Amén. Así que por favor va a de los profetas, que los que ahora sí son profetas, que, que nomás están enriqueciendo, engañando al pueblo. ¿Qué clase de sufrimiento es ese? Por favor. Quieren dar a tole con el dedo a uno. Por eso no nos quieren. Benditos al Señor. Amén. Isaías, bueno y así. Y Jesús dice, habló de persecuciones, de matar a todos los profetas y e entramos al texto audio. Amén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Imagínense, amado hermano, amén. Consiguieron la muerte estos siervos del Señor por ser fieles al mensaje. Es que eran mensajes fuertes. ¿Mm? Y por eso, hermano, aquí damos mensajes y quizás son fuertes. ¿Por qué? Porque, porque no lo están viviendo así, porque les han enseñado mal. Amén. Mediten, deténganse a meditar, a pensar. No, no entre la defensiva. Bueno, voy a ver. A mí me hablaba un hermano, no voy a dar el nombre, amén. Me dijo, bueno, yo quiero escuchar, siempre me están diciendo, es que usted no quiere oír la verdad, la verdad. Ok, quiero oír la verdad, ahorita no estoy, estoy desocupado, a ver, quiero oír la verdad. Y así, así, así, así, y ¿sabe qué me dijo ese hermano? Después que, después que supuestamente ese hermano le estaba diciendo la verdad a este hermano. Dije, hermano monroy, dice, honestamente no dijo nada bueno, dijo. Todavía me dejara, dice, una inquietud de estudiar, de investigar lo que me dijo. Dice, pero no tiene nada de fundamento. No es cierto. Otros, para demostrar que se encuentran en la verdad, ¿sabe qué hacen? Hablan mal de todos los grupos. ¿Mm? Que por favor, eso, eso qué, Dios mío, ¿y qué con la palabra? ¿Mm? Y puedo usar términos bonitos, y, y, pero al final de cuentas, mi actitud, He, todo esto dicen hecha, hecha todo el saco roto ¿Mm? hermano estamos viviendo ese, ese tiempo amén ya ese tiempo que despierte se va a quedar amén las cosas están serias en este tiempo y se van a poner peor pero gracias a Dios amén alguien decía pero en un, en un, en un sentido figurado como un predicador para que no digan que no hubo profeta en tu tierra no, pero estamos en los profetas. estoy de acuerdo, pero estoy refiriéndome en cuanto a la, la predicación y yo te estoy predicando una verdad y si no lo quieres creer, pues no lo creas. ¿Para ti no existe el infierno? Para mí sí. Y yo no quiero llegar a ese lugar. ¿Mm? Y si al final cuentas, tú tienes la razón, pues yo no tengo nada que perder porque yo no voy a ir al infierno. Por creer y al final de cuentas no era cierto, pues yo no me voy a ir al infierno. Pero si yo tengo la razón, más que nada la palabra, pues tú sí vas a perder, porque ahí ahí vas a estar y ahí ya no te voy a ver. Si has imaginado a quién, ¿no? Que no creen en el infierno. <risa> Tremendo. Otro, me di, otro, otra persona me dijo, no, el infierno está aquí, mira la situación. Dijo, bueno, si eso te espanta, no, hombre, tú te vas a espantar más cuando estés en el infierno. Si dices tú, ¿por qué es lo que dice la gente? No, el infierno está aquí en la tierra, dicen. <risa> dije bueno pues le dije pues aquí en la, comparando lo de la tierra y el infierno pues aquí en la tierra es el paraíso y el infierno está eh, es así es el infierno está seria la cosa amén bueno pero la gente más habla por hablar ok eh, entonces eh, continuamos amén mira amado hermano lo que hace la fe tremendo eso es mucho es como por eso tiene razón la hermana uno tiene que leer ¿Mm? por la fe ganaron reinos obraron justicia alcanzaron promesas taparon la boca de los leones y es lo que hacemos. Hay leones humanos que hay que taparles la boca con la palabra. Amén. <ríe> Bendito sea el Señor. Lo que no quedamos por hablar. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron a filo de cuchillo. Convalecieron enfermedades. Fueron hechos fuertes en batallas. Trastornaron campos extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Algunos, otras no. Es que así Dios obra. Amén. Unos fueron estirados. No aceptando rescate para. Para ganar mejor resurrección, tremendo esto, amén. Ah, bueno, por la fe, es bastante, bastante lo que hay que leer aquí, amén. Y en cada uno da ejemplos, no lo voy a leer, es pues mucho. En otras, la fe también hubo cosas que sufrieron. Las mujeres recibieron su índice B. Recibieron su muerte por resurrección, unos fueron estirados, no aceptando rescate para ganar mejor resurrección. O sea, que otros sufri sufrieron tormento, fueron estirados sin aceptarse librados, amén, a fin de resucitar en una vida mejor. Y así dijo el Señor Jesús que cualquier sufrimiento que pasemos aquí en la tierra, nunca se va a comparar con lo que Dios tiene preparado. Amén. Ni han subido corazones, amén, ni ojo humano ha visto. Gloria es el Señor. Así es. Amén. Y mire, otros experimentos, vituperios, burlas. Mm. A menos de estos otros prisiones, cárceles, fueron apedreados, fueron aserrados. Aserrados, qué terrible es eso. Fai. <risa> Miren, hermano, hermano, este, perdón, cuatro, ¿eh? hermano eh, Roberto, fueron aserrados. Imagínense, el corte que usted tuvo, ay, <risa> Dios mío. Pero unos que fueron aserrados, sí, eh, sí, que fueron Partidos y no hay que, que de esas son de esas sierras viejas tú le agarras de allá y tú jarrele para acá y tú jarrele para allá. Así que sí que hay, no es algo. Yo leí todo esto y dije, Dios mío, a ver, esta vergüenza me da, Señor. Que si vienen de esos, este de los de, cómo se llaman esos extremistas árabes, no todos, amén, cómo le llaman estos asesinos de ese grupo. Los talibanes, hay otro. ¿Perdón? ¿Quién? Ajá, bueno, todos esos, amén, extremistas, amén. Te va a dejar libre si niegas tu fe y adora a la. ¿Qué va a hacer? <risas> Dice un balazo, ah, no, pues un balazo no me va a doler, pero mira lo que te espera ahí. Ahí está dura la cosa. La hizo sí, la, la santa sede que le llaman la Inquisición, dijeron, no es pecado matar herejes. Señor, reprenda al diablo. Hicieron una terrible. La ah, matazón. Ah, sí, ahí ya cerraron. Sí, partieron gente en la mitad, madre hermano. Los estiraban hasta que se desprendieran los ligamentos. Y una cosa terrible. Y esta fue la iglesia católica. No, así que no, lo que estoy inventando. Sí, vaya, yo tuyo. Y no, es terrible, madre hermano. Algo. En el, museo en, en la, en en el museo en Inglaterra Terrible, yo ni quisiera ver eso. Ya lo vi, ahí sí en las imágenes se ve algo terrible. No, hermanos, es espantoso. Hasta, hasta, hasta, terrible. Sí, algo terrible. Bueno, mis hermanos, que el Señor nos ayude, amén. Así como la fe también se obtienen cosas buenas. Uh -huh. Parece que no hay duda, así termina ya el libro. Y dejamos este libro, pero esto volverlo a leer volverlo a estudiar ¿Amén? parece que no hay duda ya lo último me despido con esto parece que no hay duda de que nosotros de esta dispensación la era de la iglesia seremos responsables de cuidar la fe la santísima fue fue dada a nuestras manos sabía usted manos de la iglesia ¿Amén? por la que dice por las generaciones pasadas dieron sus vidas cómo podía ser de otra manera ya que ellos no fueron perfeccionados sin nosotros. Es decir, que todos que han sufrido no lograron el propósito, ¿amén? que nosotros también estamos esperando. Qué tremendo, hermano. Esa es una nube de testigos, que son todos esos que fueron aprobados por testimonio de la fe. No perdamos la fe, hermanos, se va este año y el que viene, más fe todavía. Y permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor Todo es el amor. Dios me los bendiga.